Amada Iglesia, buenas noches. Nuestro Padre Celestial les siga bendiciendo. Tengo que contarles algo realmente que me tiene sorprendido, pero también es muy preocupante. Voy a darle una estadística de esta Iglesia que me tiene preocupado, que me tiene asombrado y que me tiene orando. He visto desde comienzos de este año, quizá finales del año pasado, comienzos de este año, cómo ha disminuido la cantidad de personas que me piden oración por sus finanzas. Pero, en contraposición, estoy escuchando muchísimos milagros de bendiciones económicas. Y llevo ya cerca de un mes, ustedes se han dado cuenta que cuando terminan los servicios te vino a ofrendar, cómo me dan testimonio de que el Señor les hizo milagros económicos, cómo les apareció dinero en las cuentas, cómo pudieron pagar, cómo alguien llegó y pagó, cómo aparecieron facturas pagadas. Y eso realmente me tiene asombrado. Entonces, vuelvo y repito, preocupante cómo ha disminuido la petición de oración por finanzas. Y maravilloso... Y preponderante, cómo, ¿cómo están los testimonios? De a dos, tres testimonios, cada servicio, y eso es, es, es por demás extraordinario. Así las cosas, yo estaba orando en el día de antier, o sea, hace tres días, o sea, el domingo realmente por la tarde comencé a orar, porque los que estuvieron en servicio se dieron cuenta de la cantidad de testimonios que me dieron de bendiciones económicas. Y yo les estaba dando gracias al Padre y Él me dio una palabra. Y resulta que ayer en la mañana, es pues, martes hoy, ¿verdad?, Gracias, que no sé en qué día. Yo pensé que hoy era viernes. Entonces me llama un pastor que tengo una invitación para orar en el Congreso de la República en la Casa de Nariño y entonces yo pensé que hoy era viernes. Le dije, no, pero si hoy es viernes y, bueno, en fin, se pueden imaginar. Fue algo bien cómico. Tome asiento, por favor. Entonces, entonces, me tiene realmente maravillado y yo dándole gracias a mi Padre Celestial me habló lo siguiente. Así que, Voy al, voy al final. La prosperidad económica no viene con oraciones. La prosperidad económica no viene con pactos, no viene con ofrendas. La prosperidad económica viene con conocer la voluntad de Dios. Me habló contundentemente. Y entonces, wow, yo me asombré y comencé a preguntarle al Padre, y es lo que le voy a enseñar hoy. Porque muchas personas, por ejemplo, y es que lo he visto, lo he visto, mire. En la iglesia el camino es Cristo disminuyó casi a cero la petición de oración por finanzas, por bendiciones económicas. Pero me llaman muchas personas de otros ministerios, de otras iglesias a pedirme oración por finanzas y economía. Entonces, por eso es que le digo que es preocupante. Y yo comencé a orarle al Padre, me habla el Padre, mira, y llevo, sí, prácticamente desde el año pasado, todos los días recibiendo testimonios de prosperidad, de milagros económicos, de bendición aquí en la iglesia, el camino es Cristo. Entonces el Padre tiene que hablar. ¿A usted no le parece eso preocupante? Es más, yo sé que a usted le han pedido oración por finanzas. Ay, ayúdame a orar por mi economía, que tengo un problema económico, que tengo una deuda, que tengo esto. ¿Usted sabe por qué vienen los problemas económicos? por la injusticia que comete el cristiano. ¡Wow! ¿Cómo así apóstol? ¿Se está interesando? ¿Se está interesando? Esto está buenísimo. Porque vemos cómo se hacen reuniones y se hacen eh, seminarios. ¡Venga, vamos a orar por finanzas, vamos a orar por usted! ¡Vamos a aclamar y que no sé qué! ¡Pero ponga el pacto, traiga la ofrenda, traiga! Y eso no es así. Eso está en contra del Evangelio. Muéstreme una cita bíblica donde alguien llegará donde el Señor Jesús. Señor Jesús, ore por mis finanzas, ore por mi economía, ore por mis deudas. Muéstreme una sola cita. Ah, por favor, ayúdeme, ayúdeme porque parece que estuviera solo aquí en la iglesia. ¿Hay o no? ¿Hay alguna revés? ¿Cierto que es que no hay? Mmm... ¡Wow! Entonces así no es la cosa. No es como han estado enseñando. Llevo muchísimos años sin hacer un seminario o un servicio para pedir ofrenda. o Hace años, más de 10, 12 años que no, no lo hacemos. Antes se ha tocado superficialmente. Es más, hoy voy a orar. Pero antes de decirle por qué voy a orar, permítame, le digo algo. ¿Usted sí se ha dado cuenta que cuando yo necesito algo, usted nunca se da cuenta? ¿No sabe? Porque yo nunca le digo ni a la iglesia. Pero sí le voy a comentar algo. Cada vez que yo quiero que tenga un compromiso económico, yo le doy gracias al Padre. Cada vez que quiero algo, le doy gracias al Padre. Hasta ahí paro y ahora sí continúo donde dejé. Voy a orar para que lo que a mí me pasa, en la economía, en la prosperidad que el Señor me ha dado a mí, en la bendición que Dios me ha dado a mí, le llega a usted, ¿qué le parece? Que usted no tenga que estarle pidiendo oración a nadie por economía ni por bendiciones. Eso no es de Dios. Sino que usted solamente dé gracias y sucedan las cosas. Pero en cambio yo sí le voy a decir cómo funciona la economía de Dios antes de ir a esto. Mire. Se acerca un, el apóstol Pedro y le dice al Señor, Señor, despide a la multitud, pobrecita. Lleva tres días y tres noches, y usted predicándoles, y no tienen que comer. ¿Acaso nuestro Señor había comido? No había comido. Yo creo que el Señor mira a Pedro y lo bendigo, papito. Esta es una mega bendición. Gracias por tener misericordia a la gente. ¿Y sabe qué le dijo después? Dele a ustedes de comer. Dice otro apóstol, uy, maestro, es que ni siquiera el salario de un año alcanzaría para darle a comer a toda esta gente. Y otra vez lo mira el Señor y eso sí. Así, así lo sirve. ¿Qué tienen entonces, pues? No, aquí hay unos panes, unos peces. Tres, dos, güey. Bueno. Dije, tráiganlos con esos es más que subir. Yo me imagino la cara de los apóstoles que estaban escuchando a nuestro Señor y Salvador diciendo, más que suficiente, o dales vosotros, oh, y hicieran si tacaños o aros, oh, oh, y me dio en el corazón, me dio en el hijo. Todo el mundo, había, ah, por ejemplo, mucha gente habla de, de que son dadivosos y ofrendosos, y el Espíritu no ofrende a 500 pesos. Es un ejemplo, aquí nunca pasa, nunca lo he hecho. Es un decir. Pero es que las Escrituras son diferentes. La prosperidad en las finanzas, la prosperidad en la economía, es un mandamiento de parte de Dios. Pero dígame auxilio, penalti, faul, algo. Porque es que parece que yo estoy aquí solo. Mejor dicho, vamos a hablar de Biblia. Venga conmigo al libro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, por favor. Luego estaremos en el... Libro de Santiago, Jacobo, Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 15 y luego versículo 17. Luego estaremos en Mateo, capítulo 16, versículo 2 y 3. Voy a parar ahí para que ustedes no se me. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. ¿Ya llegó? Eclesiastes 3, 11. Dice la bendita palabra del Eterno. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. La palabra original es todo lo hizo perfecto. Aló. O le faltó algo a lo que nuestro Padre hizo. Entonces lo hizo hermoso y perfecto. Diga, cuando el Padre me hizo a mí, me hizo hermoso y perfecto. Y no deje que el diablo le diga que no, porque Dios no hace cosas feas ni cosas mal hechas. El único mal hecho, y eso que el Padre no lo hizo así, fue el diablo pero fue después de que él mismo se saturó de inmundicia. Porque era el más bello de todos los bellos. Amén. Lea conmigo, por favor, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Escuche esto. Es que la palabra se revela a sí misma. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Entonces está hablando de nosotros, que nos hizo hermosos y perfectos. ¡Aló! Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin, escuche esto, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Se lo voy a volver a leer porque esto me parece impresionante. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, todo lo hizo perfecto y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué si vamos un poquito más adelante? Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Está hablando Salomón, pero no es él, realmente es el Espíritu Santo. Y dice que él ha podido entender, discernir, conocer, ver el pasado, el futuro y el presente. Y que no hay para el hombre mejor cosa que alegrarse y hacer bien en su vida. ¿A cuándo nos gusta alegrarnos? Mire, no hay una cosa más maravillosa que cuando tú haces el bien, cuando tú puedes ayudar a alguien, tú solito, sin decirle a nadie, solo tú. Pero no hay nada más maravilloso que ver el rostro de esa persona cuando usted puede hacer algo bueno por ella. La respuesta. Y si usted no tiene cuidado, puede caer en el orgullo. ¿Mm? En una ocasión, no debiera contarles sobre una ocasión, Hace poco realmente se me acerca un habitante de calle y me dice: Yo estaba comprando una carcasa para el celular y me dice: ¿Me regala para el almuerzo? Regáleme 10 mil pesos. Y el señor me dijo: No le va a dar dinero porque va a irse lo puma. Le dije: Hijo, no te voy a dar dinero, pero si quieres, te doy comida. Me dice: ¿De verdad? Le dije: Claro. Y lo llevé a un restaurante y le compré el almuerzo. Y cuando íbamos al restaurante, me dice: Dios te bendiga. Yo, amén, yo sé que Dios me bendice, pero mejor regálame los 10 mil. Y le dije, hijo, ¿usted cree que le voy a dar 10 mil para que se vaya a meter marihuana, se va a meter droga, en lugar de meter comida? No me pida eso. Pero él no podía creer que yo le iba a comprar el plato. Cuando llegué al restaurante le compro el plato para llevar, por favor. Y cógele el plato, una cosa muy deliciosa y rica, hasta me provoqué incluso, me dice, me lo voy a llevarle. Un momento, se lo va a comer donde yo lo vea. Y al frente del restaurante había una silla, estamos en la séptima. Yo salía del Capitolio, estamos en la séptima. Había una silla ahí, de esas de, de, de, de, de cemento. Se sentó ahí, se comió eso con un gusto. Le compré su gaseosa. Y cuando este hombre se levantó, me abrazó y me besó. Yo no iba a contarles esto, pero el Señor sabe que no estoy diciendo cosas, ni cosas, ni cosas, ni nada. Pero cuando ese hombre se levantó, me abrazó y me besó, y me dijo, Dios te bendiga, a mí me bendijo, pues Dios ahí. Entonces, el Espíritu Santo sabe todo esto. Y mire que está hablando del principio de la bendición: que cuando usted y yo fuimos creados, fuimos creados como él. Imagínense, yo no me imagino al Señor en la creación o antes de la fundación del mundo diciéndole a nuestro Padre Eterno, Padre, no hay para la comida. Padre, se acabó el arroz. Padre, no hay aceite. Imagínense, suena ridículo, ¿verdad? Cuando creó a Adán y Eva, ¿qué tal Eva? Antes de pecar. Adán, vaya porque no hay aceite. Vaya porque no hay arroz. Vaya porque no hay carne. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Recuerda que no comían en esa época. Ya les enseñé que ellos no estaban durmiendo a la intemperie. ¿Se acuerdan que se lo he dicho muchas veces? Lea conmigo. Verso 12. Yo he conocido que no hay nada, no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida, o sea, en toda la vida. Y también que es donde Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¿Quiere que le diga en palabras de hoy qué es esto? Que el hombre coma, que el hombre beba, que el hombre disfrute, que pase deliciosas vacaciones y que su vida sea una delicia. Eso está en Proverbios 3, 16 y 17. Que debemos de vivir en delicias y placeres, pero no carnales ni mundanos. Usted lee Proverbios 3, 16 y 17, es muy claro que tú vas a vivir en delicias y placeres. ¿Y por qué el mundo vive mal? Y sobre todo algunos cristianos. ¿Por qué pasan dificultades, necesidades? ¿Por qué pasan tan malos días? ¿Por qué hay tantas peticiones de oración por finanzas y etcétera? Pero yo le doy la gloria a Dios que en esta iglesia no. La gloria y la honra y toda la alabanza es para Él. Y de verdad que es preocupante, yo me puse a pensar, oiga, tengo una lista de WhatsApp bien grande, tengo la lista de la iglesia, y yo le voy a decir, ¿por qué? Porque lo que voy a enseñar ahora, la iglesia ya lo sabe en su espíritu, y sin darse cuenta lo ha puesto por obra, y por eso no tiene que estar, ay pastor Alguita me ayudará para que pagar el arriendo, para, para esto, para lo otro, pastor, ay apóstol, ay profeta gracias no. Y eso es muy gratificante, es muy gratificante cuando se acerca alguien y cuenta los tremendos testimonios. Mire César Martínez que está recién llegado, lástima que no lo veo aquí. Apóstol no he podido venir a la iglesia por el trabajo, pues búsquese un trabajo de 8 a 5. Padre le profeticé y creo que ustedes lo oyeron. Ahora debe ser que ya está muy alegre, ya muy, porque yo no sé qué es lo que pasa con el cristiano y cuando Dios lo bendice se lo olvida. El domingo me dijo, apóstol, ve al trabajo de 8 a 5 que usted me ha profetizado. Que ahí ustedes mismos escucharon el testimonio. yo, wow, Señor. Gloria a su nombre. Una sierva que no va a decir su nombre tampoco. Fue allá a sus trajes e encontró el dinero que necesitaba. Eso es maravilloso. A mí me pasó aquel día también. Que de verdad necesitaba yo, Señor, tú sabes. Estaba mi esposa por ahí. yo hey, Gloria a tu nombre. Dios es bueno. El profeta Elías, acaba de matar más casi 900 sinvergüenzas, profanos, brujos y hechiceros, y se va para una cueva, a, y a, a descansar y a esconderse, porque lo amenazaron de muerte. Y el señor, ay pobrecito Elías, que tan lindo que es Elías, siempre me hace caso, y envió dos beduinos, son los cuervos, pienso que eran animales, no, eran beduinos de delincuentes, a eso es que se refiere la palabra, a los delincuentes de la época, y mandó a los delincuentes de la época, a los beduinos de la época, y le llevan alimento todos los días, y ya tenía el agua, y una cosa deliciosa, entonces ya se amañó el apóstol allá, el profeta allá, Hey hey hey, Elías! Salte de la cueva, porque el largo camino te espera, y dice la palabra, que caminó 40 días y 40 noches, ¿cierto? Y entonces, hay quien lo alimentó? ¿Y en qué estadio de vida caminó 40 días y 40 noches, porque yo he caminado, mi esposa, la profeta Graciela, esa mujer donde usted la ve, le camina 300, 400 cuadras sin ningún problema, esa mujer es tremenda para caminar, en Israel ni se diga, yo les hacía trampa en Israel, salíamos muy temprano y yo me tomaba el jugo de granada, uno o dos vasos de jugo de granada, y como yo me sentía totalmente satisfecho y lleno, eran 11, 12 de la noche, y mi esposa me decía, mi amor, paremos a comprar, paremos a... Y no, mi amor, que hay que ir a tal lugar que hay que... Hara... Y cuando llegamos al hotel, mi amor, no nos has dado nada en todo el día. Y yo, ay, perdón. Era la única vez que me recordaba que no se puede caminar todo un día, rayo de sol, sin comer nada. ¿Cómo caminas tú toda una noche y con esos fríos que hace por allá en Israel? Si tú no tienes una presencia de nuestro Señor Rojacó, es el Espíritu Santo, y 40 días y 40 noches sin comer, yo le voy a decir cómo funciona esto. Venga conmigo. Un poquito de regaño, ¿me perdona? Mateo capítulo 16, versículos 3 y 4, esto sí que me impresiona porque es parte de lo que el Señor me mandó a decirles a todos los televidentes, más que todo. Desde el verso 2, de hecho, Mateo 16, 2. ¿Listo? Tan impresionante. Mas Él respondiendo les dijo... Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Verso 3. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo, eh, tiene el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo más la señal de los tiempos, no podéis. Uy, ay, apóstolo, usted no está hablando de la, de la bendición, de la prosperidad, no está hablando usted de la bendición, claro que sí porque es que las bendiciones tienen que discernirse en el espacio-tiempo en que vive el hombre, como lo estamos leyendo aquí en Eclesiastés capítulo 3. Le recuerdo ese verso porque creo que se les olvidó. Verso 11 del capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Diga, eso es conmigo. Y puso eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Diga, eternidad. Perfecta y bella desde el principio usted me sigue venga libro de Santiago capítulo 5, luego nos vamos a meter muy fuerte en esta revelación pero es que la palabra tiene que posarse sobre usted para que pueda venir la revelación ella misma se revela a sí misma Amén. verso 15 del capítulo 5 libro de Jacobo, libro de Santiago capítulo 5 verso 15 y la oración de fe salvará al enfermo ¿cómo? oración de quién? ¿Oración de qué, perdón? Oración de fe. Venga conmigo, verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y oró qué? O sea, que ya no era una oración de fe. Diga, oración de fe. Diga, oración ferviente. ¿Por qué ahora denuesta? ¿Por qué ahora critica? ¿Por qué ahora saca a relucir? Las falencias del carácter del profeta de Elías. Hablamos de oración de fe y hablamos de oración ferviente. Está diciendo la palabra que la oración de fe salva al enfermo, le perdona los pecados, hace milagros. Me sigue la oración de fe. Pero dice que un hombre con pasiones, con iras, con sentimientos, con sensibilidades, con falencias humanas, puede hacer una oración ferviente. Que mueve y abre las puertas del cielo aló ok, entonces vamos a entrar a aprender qué significa todo esto lea conmigo Elías verso 17 no hablo de ti, no, sino hablo del profeta Elías <ríe> aleluya, molestando Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o sea parecidas Elías era muy parecido al apóstol Fernando, yo soy muy parecido al, al apóstol, al profeta Elías. También eh, un poquito gordito, en fin, ¿qué hemos ahí? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y lloró fervientemente. Esta palabra ferviente en el griego eh, trata de hablar de gloriosamente. La palabra en el hebreo es fuego hirviendo. Y ya les dije que el fuego hirviendo se refiere a la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se refiere a oro hirviendo en el crisol. Entonces mire lo que está diciendo aquí. Una oración de fe que salva enfermedades, sana enfermedades y hace milagros. Y una oración hirviente que quema fuego consumidor. Que hace que las puertas del cielo y las ventanas de Dios se abran. Y sucedan milagros poderosos. Ok. Ahora sí vamos a empezar con esto. Amén. ¿Está preparado? La oración del justo puede mucho. Entonces, cuando hablamos de una oración de fe, ¿quién es aquel que puede hacer una oración de fe? ¿Un impío? Gracias. Omar, así es. No, es alguien que conoce que con amor se puede mover la mano de Dios. Porque dice que si está alguno enfermo entre vosotros, haga, está alguno afligido, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanzas, verso 13. Es gente que conoce profundamente cómo funciona el reino de Dios y su justicia. Diga, el reino de Dios y su justicia. Cuando tú recuerdas Mateo 6.33, Mateo 6.33 dice que busquemos primeramente, gerundio y el reino de Dios, dice, te añadirá todas las cosas. Que si buscamos primeramente el reino de Dios, nos serán añadidas todas las cosas. O sea que si alguien necesita cosas, eh, dinero es una cosa, busque primeramente el reino de Dios. Porque la palabra de, del Señor está diciendo aquí que si alguno está enfermo, llame, haga oración, si alguno está triste, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Imagínese pan y pedazo debajo el brazo. queso eso con bocadillo. Aleluya. Hay alguien aquí. Pero luego dice en el verso 17 que Elías era un hombre con pasiones muy parecidas a las tuyas y a las mías. Y que él oró fervientemente para que no lloviese sino llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y el verso 18 dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Míreme, pasan tres años y medio. La primera oración que hizo Elías para que no lloviese, llegó la oración al cielo, tocó puertas, fue recibida, fue aceptada fue, y fue concedida. Y pasan tres años y medio después. Usted, míreme, por favor, porque yo sé que usted va a recibir esto. ¿Usted se imagina el poder hirviente que tuvo esa oración que duró tres años y medio sin, escúcheme, sin fallar? ¡Auxilio! Una oración tan poderosa. Subo los porque veo que se me están durmiendo. Vergüenza ya con los que los están viendo. ¿Qué tal yo aquí? En elías aleluya. No, no, no, no, queda mal, ¿verdad? Yo ya me sé esto. Imagínense el poder de la oración de Elías que duró tres años y medio. Pero le voy a hablar de otro poder. Volvió a orar después de tres años y medio para interrumpir el poder de la primera oración. Aló, eso es poder, poder para hacer y poder para dejar de hacer lo que el poder hace. Aló, entonces imagínese esto, volvió y tocó puertas en el cielo la oración, porque era un hombre que tenía un poder hirviente en su boca. Amén, aleluya. Y volvió a orar para que hubiera prosperidad para que la tierra diera frutos, usted lo sigue leyendo, para que hubiera vida, y sucedió. Aleluya. ¿Por qué entonces, ya le hablé del principio, cuando el Señor nos hizo en el principio, nos hizo perfectos, nos hizo hermosos, con un corazón para poder discernir todo el movimiento de la bendición para siempre? Quiero hacerle una pregunta. Muéstreme la bendición. Muéstreme la bendición. Sí, claro, usted es bendición, muy, muy sabio. Pero resulta que usted es el que necesita las bendiciones. Usted no puede mostrarme una bendición. Pero usted sabe que existe. ¿Qué tal si yo le digo muéstreme el tiempo? No vamos a un reloj. Porque un reloj es una maquinaria que tiene manecillas. Eh, no, muéstrame el tiempo como tal. Se no puede. Gracias por ser tan sabios. Pero existe o no existe. Ah, ya tremendo que es el tiempo. Ahora, hablemos un poquito, <coughs> hablemos un poquito del tiempo y del espacio. Hablemos un poquito del principio y del fin. Porque si realmente hablamos de tiempo y espacio, es una bruto y una energía que yo hable de principio y fin. Porque el tiempo no tiene principio ni fin. O muéstreme también el día que el Señor creó el principio del tiempo. Imposible. O muéstreme el día en que el Señor dijo hasta aquí viene el tiempo. Imposible. Entonces tampoco me puede usted mostrar el día en que el Padre hizo la bendición o el día en que Él se quitó la bendición. Imposible. Hasta acá me sigue. Hablemos un poquito entonces de física cuántica. Ya les he enseñado. ¿Cuántos se acuerdan del, del Padre de la física cuántica? Albert Einstein, ¿se acuerdan? Todas sus teorías se han comprobado. Fiel, científica y redundantemente. Entonces, ah, lástima que aquí no puedo hacerles el dibujo. Miren el tiempo, empieza así. Es como una onda herciana, como una onda de radio. Es muy parecido. Pero resulta que el tiempo también viene así. Lo que quiero decir es que el tiempo, si se pudiera hacer un gráfico sin tiempo, sin principio ni fin, solamente tiempo vendría a ser así. Y vendría a ser así porque se completa. Porque es que cuando el tiempo es elíptico entonces, si, si comenzara en este punto, terminaría en este punto, pero comenzarían en este punto para volver a este punto. Sin principio ni fin. ¿Me sigue? Sé que esto no es fácil, entonces se lo voy a poner de esta forma. ¿cuántos recuerdan un cuchillo de cocina? Cogemos el cuchillo de cocina, muy bonito, ¿verdad? Pero a veces, o un machete... un. A veces las señoras están cortando la cebolla y le pegaron a otro cuchillo, le pegaron a algo de la, de la cocina. ¿Y qué le pasó al filo del cuchillo? Se amoló o se amelló. Quiere decir que la naturaleza y la función del cuchillo tuvo una fluctuación o una interrupción. ¿Me sigue? Así es el espacio-tiempo en la vida. Está el ser humano perfecto desde el principio hasta el fin. Y resulta que cometió una injusticia. Y ahí se interrumpió la bendición. Eso se llama una fluctuación, tiempo-espacio o de bendición. ¿Cómo entonces puede este cristiano corregir eso? ¿Cómo se corrige un golpe, se amelló el filo, se amoló el filo en un cuchillo? Hay dos formas. ¿sí? Una que es la tradicional por la piedra. Puede restaurar el filo, lo puede dañar. Y hay otra por, por, por, eh, por fricción, que no es la misma, sino que se pasa el cuchillo por unas hojillas especiales. O ustedes han visto los carniceros, que no recuerdo cómo se llama la cosa, esa que le pasan. ¿Tiene un nombre específico? El asentador ochaila Gracias, aleluya, que viniste al servicio. El asentador ochaila Entonces, ¿cuál es el cuchillo? Y supuestamente, ¿qué bien? Queda bien, yo no sé si eso será cierto o si eso funcionará. Pero, pero a mi manera de ver, científicamente, al pasarle una chaila en cierta parte del filo, está creando una fluctuación. Porque si aquí le pasó la chaila al asentador y en este lado no se la pasó, entonces no va a quedar. Y si le da vuelta al cuchillo y empieza aquí, entonces este pedazo, la parte de anterior, queda sin. Entonces, para mí. Y resulta que esas fluctuaciones debilitan el material. El acero del cuchillo. Ahora sí apliquémoslo a lo que les estoy enseñando. El estatus con que tú, el estatus quo tuyo, es bendición desde el origen. ¿Cómo hay una fluctuación en la bendición de tu origen por una injusticia del cristiano? Míreme, usted no va a solucionar una injusticia un pecado que haya cometido en contra de la bendición, espacio-tiempo original, poniendo una ofrenda o pactando. Porque si usted también recuerda, en el capítulo 5 del libro de Eclesiastés, no vamos allá, solamente se lo voy a decir, las personas hacen muchas promesas a Dios y muy pocas las cumplen. ¿Se han dado cuenta? Crean más, más fluctuaciones y eso se llama obstinación. Y por eso es que a las personas, pueden ir a, la, a 100 o a 20, a mil iglesias y siempre estarán lo mismo. Porque mientras no se solucione el problema de la mella o del amolado que se le hizo al cuchillo o la fluctuación que hay en el espacio-tiempo de su vida, frito el pollo. ¿Quién dijo eso? No lo sé, pero es un decir. No me voy a decir que el hermanito del huevo porque yo tampoco sé. Las personas cuando cometen injusticia, llámese pecado, inmediatamente interrumpen el ciclo normal del espacio-tiempo de bendición en su vida. Y eso no se corrige hasta no llegar a un evento en el espacio-tiempo donde ocurrió la fluctuación. ¿Cómo logro yo hacer esto? Volvamos a leer. Venga conmigo. Libro de Santiago, capítulo 5, verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente, diga hirvientemente, para que no lloviese y no llovió. Míreme, cuando el status quo ha sido violentado, toca igualmente de manera violenta restablecerlo. Por eso la chaira o el amolador o la piedra de, de afilar. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Míreme, hay una oración de fe que hace milagros, pero para sanidad, para cosas desde el principio hasta el fin, tendientes a la vida del hombre. Pero la economía es una cosa accesoria, a lo, es una cosa supletoria establecida por mandato divino, o sea, es un mandamiento externo que el Padre ordenó para que el hombre pueda vivir. ¿Usted me sigue? Gloria a Dios. La bendición es, pues, una orden atómica dada por nuestro Padre eterno desde la creación hasta el fin. ¿Aló? Por eso lo dice ahí en el libro de Berechit, libro de Génesis, capítulo 1, que la tierra nunca dejará de dar su fruto, que mientras haya... El agua mientras esté la orden y el mandamiento de Dios, la tierra, los mares, etcétera ¿Alguien me sigue? Nadie puede violar ese mandamiento que dio Dios, salvo otro Dios. Aló. Cuando un ser que fue creado como Dios, a imagen y semejanza de él, se, imagen y semejanza de él comete una injusticia, él sí puede revertir el principio original. Les doy ejemplos, cuando el hombre con hombre, mujer con mujer, en el sentido contrario, etcétera, eso es una abominación. ¿Quién lo hizo? El hombre. ¿Quién mató? El hombre. ¿Quién hace abortos? El hombre. ¿Quién hace injusticia en la tierra? El hombre. Usted nunca ve un animal con esas aberraciones. Usted no ve nunca un pajarillo o un animal silvestre violando las leyes de Dios, jamás, nunca. Por el contrario, si usted ve por ahí en internet los videos de los animalitos limpiando el mar, limpiando las calles, etcétera, etcétera, poniendo las, la suciedad en cestos de basura. Yo he visto los videos. ¿Cómo nos enseñan los animales? ¿Aló? Entonces, esta orden atómica, este mandamiento del Padre, es una función externa que el Padre ordenó para nosotros. Pero cuando el hombre comete injusticia, viene la deuda. Viene la necesidad económica. Y vemos entonces que la deuda es la que quebranta el mandamiento divino. ¿Y por qué la deuda es una injusticia? Dígame aquí, levánteme la mano. ¿Dónde dice la Biblia que cuando tú necesites pidas prestado? ¿Dónde dice la Biblia que cuando tú necesites vayas al banco a pedir prestado? ¿Dónde dice la Biblia que vayas a cuenta gota? Aló, Así que cuando hay una interrupción abrupta del orden constitucional establecido por el mandato divino de Dios sobre el hombre, tiene que haber una manera violenta de restablecer ese orden nuevamente. Y es la oración ferviente. Pero ahí no para la cosa. La deuda es una ruptura del espacio-tiempo de la bendición. La fluctuación es la dinámica del mundo. La fluctuación es la dimensión del mundo pues es la ruptura del status quo, o sea, del principio, de la ley del origen, aló. Eso es la deuda, aló. Y no es pidiendo ofrenda, no es pactando, no es pidiendo oración, como yo puedo restaurar esa fluctuación. Es buscando la solución a la manera divina. Es reconociendo en qué momento yo cometí injusticia para pedir perdón. ¿Cómo se destruye una injusticia? Con la justicia. Aló, con una sentencia, entonces. ¿Me explico? ¿Me siguen? Entonces, yo lo que tengo que hacer en mi oración ferviente, ferviente es pedir justicia nuevamente. No, no le dé temor. No, no, no. Es que usted fue el que cometió la injusticia. Pero si usted pide la justicia de Dios, entonces viene tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, la justicia de Dios es que a ti no te falte nada, porque injusto es que a ti te falte. Injusta es la deuda, injusta es la enfermedad, injusto es el dolor, injusto es el quebrantamiento, injusta es la tribulación, injusto es el pecado. ¿Alguien me sigue? Gloria a Dios. Así que la fluctuación es quebrantar o es romper la armonía de lo que Dios estableció para tu vida y para la mía. Es romper la armonía, imagínese, de la dimensión del espacio-tiempo, de la dimensión elíptica de la bendición. Usted puede recibir en su espíritu lo grave que es esto. ¿Cómo es que yo como siervo de Dios, como hijo de Dios, voy a quebrantar un mandamiento, una orden constitutiva, una orden de función, una orden de provisión y una orden de bendición sobre mí, que sea yo mismo quien la quebrante, eso es muy grave ante los ojos de Dios. ¡Aló, auxilio! Y es necesario que yo entienda que yo puedo pedir, pactar, puedo ofrendar, puedo rasgarme las vestiduras, dejarme, pero si no soluciono esa fluctuación, jamás podrá restablecerse la conexión divina. Y aquí es cuando yo debo de pedir justicia. Porque miren, la palabra enseña claramente en Galatas capítulo 5, versículo 9, y en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6 al 9, que una sola gota de levadura leuda toda la masa. Ay, Padre, perdóname, yo te pido perdóname, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a pedir Señor. No, no, no, no. Y usted cree que eso ya, así no funciona. Así no funciona porque yo me imagino la cara que, pidió ese, que hizo ese cristiano para pedir prestado y si fue al banco a mí me pasó, yo le pido mucho perdón al señor por eso me apresuré a la a la condición de la bendición y pedí prestado cuando tenemos la empresa ¿cuántos se acuerdan? qué error y peor aún no estaba pendiente de lo que sucedía en la empresa entonces ahí sí, sí arribámonos hacían lo que querían cuando usted comete una infracción espiritual, tiene que ir en el espíritu a ese momento a restaurar esa función vital. Una oración ferviente, míreme, hablo a la, a la oración ferviente no le cabe en ningún temor. A la oración ferviente no le cabe ninguna enfermedad. A la oración ferviente no le cabe ninguna deuda. A la oración ferviente no le cabe ningún demonio. Porque la oración ferviente es la que reconecta lo físico con lo espiritual. Eh, la oración ferviente es la que conecta el pasado con el presente y con el futuro. La oración ferviente es la que reconecta, acomoda y hace justicia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Apóstol, pero a ver, ¿qué es que me perdí, creo que no entendí. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo restauro esa función, esa provisión? Cuando yo en mi oración ferviente me he arrepentido de corazón, le pido al Padre que me lleve en el Espíritu, repito, al espacio-tiempo, en ese momento en que cometí esa injusticia y pido justicia. Pido justicia. Y la justicia de Dios trae una sentencia. Y la sentencia de Dios es siempre buena, agradable y perfecta, porque es su voluntad que es comprobable, Romanos 12.2. Entonces, amados, no es poniendo ofrenda, no es pidiendo oración, es conociendo la voluntad de Dios. Se lo repito, es conociendo la voluntad de Dios. Cuando una persona ha sido obstinada, ha sido rebelde, ha sido esto y lo otro, eh, se ha, en fin, si no arregla eso ahí en su vida, jamás se podrá restablecer el principio original de la bendición. ¿O será que estoy mintiendo? Mire, voy a decir algo terrible, pero me toca decirlo. Cuando una persona, Mateo capítulo 5, verso 28, Mateo capítulo 19, versículos 3 al 6, cuando una persona toma la determinación de casarse, se casó con una persona, nadie lo obligó, nadie le puso una escopeta en la cabeza para que se casara. Se casó con esta persona, hizo un pacto con Dios. ¿Qué hizo? Hizo que su espacio-tiempo tuviese un paracleto. Apóstol, ¿qué es eso? Una bendición. Una función de provisión eterna y divina, porque estableció palabra de Dios sobre su vida, ya no solamente sobre él, sino sobre otra persona, ¿alguien me sigue?, cuando yo me casó cristianamente, sabiendo lo que estoy haciendo, lo que yo soy con mi esposa, la profeta Gracielita hace tantos años, gloria a Dios, estaba haciendo cuentas, creo que 37, 38 años llevo a conocerla, 35 de casados, etcétera, son muchos años, yo recuerdo en esa época nos casamos con lo católico porque yo era medio redimpío, en fin. Y ustedes saben que todo el proceso empezó ahí cuando me casé, para convertirme al Señor de verdad. Pero yo hice un pacto delante de Dios con mi esposa. Y solo ustedes que son antiguísimos saben todo lo que el diablo quiso hacer para destruir mi matrimonio. Pero se quedó así porque no pudo. Entonces Pepito Pérez hizo lo mismo que yo hice. Se casó con Pepita Mendieta. Pero un buen día Pepita Mendieta le saltó el tapón, le saltó el mal genio. Le quebrantó su ira y el tipo se llenó de orgullo, de vanagloria, de prepotencia, de obstinación y se separó de Pepita Mendieta. Y resulta que siempre va a haber una etaira, usted ya sabe lo que es tradición de etaira, ramera, pendiente de un hombre casado y del hombre soltero para hacerlo caer. Y Entonces siempre está, ay, yo soy tu bebé. y el tipo le pidió carta de divorcio, se divorció de su esposa y luego se casó con la otra, con la etaira. Y supuestamente legalizó el matrimonio. Hay muchos pastores en esta situación ahora. Y no porque no conozcan palabra. Y no porque no conozcan palabra. De hecho, tengo varios amigos, amigos, ex amigos, perdón míos, que cuando lo iban a hacer yo se los dije. Le cité la escritura, el Señor me habló, varias noches no me dejó de dormir. Y fui, y les dije, eso no es de Dios. No lo haga. Aquí no estoy juzgando, estoy exponiendo la palabra. Estamos hablando de la injusticia, de la fluctuación de espacio-tiempo, el quebrantamiento del mandamiento, la misma original. ¿Hasta aquí me sigue? Es un ejemplo que estoy colocando. Pero esa persona volvió y se casó. ¿Me sigue? Y los dos son cristianos y ahora tienen ministerio, iglesia, lo que sea. ¿Qué pasa realmente? ¿Qué pasa realmente en un ministerio así? que esa persona comienza a predicar sermones justificando el recasamiento, justificando, hablemos claro, el pecado, porque mi Biblia dice, y yo no sé si le fue que hubo unas, acotaciones, o luego vino otro megapóstolo, astronauta, y trajo otro evangelio y lo implantó en la Sagrada Escritura que dice que si sí hay segunda anuncias y que Dios conoce el corazón y que Dios entiende que esa persona se puede volver a casar y no pasa en la, nada en la vida espiritual y en el ministerio ¿será que eso, eso se ocurrió? no, no, mi Biblia dice que eso no que uno es esposo de una sola esposa y la esposa es esposa de un solo esposo eso es lo que dice mi Biblia, ¿cierto que sí? Entonces hablemos espiritualmente de qué comienza a suceder con esas personas. Y digamos que ayunan, y digamos que oran, y digamos que son metidos con el Señor. Pues déjeme decirle que no va a pasar nada. Esas iglesias pueden estar llenas y se van a llenar de multitudes, mano de sinvergüenzas, que están buscando el aval de ese pecado. Porque este mundo está lleno de pecadores. Y la palabra, nuestro Señor y Salvador la predicaba a multitudes que querían oír palabras, ¿sí o no?, pero muy poco lo seguían de verdad y de corazón. Entonces, en el espacio tiempo de esas personas, comienzan a haber una cantidad y cualidad de demonios especiales que traen un espíritu de engaño. Y usted dirá, apóstol, ¿y eso qué tiene que ver con todo esto? Todo. Porque si a mí me cayó mal el pastor, porque si yo me fui de la iglesia, porque si yo no ofrendo, o porque si yo no diezmo, o porque me separé, o porque soy enemigo aquí de la hermana ahorita, o de la hermana el, se, eh, la hermana Sandrita, o de la hermana Pepita, y, pero yo sí canto en la iglesia. Y, no, no, eso ahí hay una atmósfera de obstinación, de orgullo, y físicamente aparentemente no ocurre nada pero donde hay una fluctuación, una ruptura, coja este cable, o yo puedo coger el cable de mi micrófono y si lo corto, después trato de arreglarlo, pero siempre va a haber una una fluctuación de sonido, una interferencia, y la palabra dice que el padre le da de comer a los buenos y malos, sí o no, así que la economía, escúcheme, no tiene nada que ver con si es pecador o no es pecador, porque Dios le da de comer a ellos, y el diablo hace, porque como él es el dueño de este mundo, que haya una economía supuesta, subverticia sobre estas personas, para que supuestamente el mundo, ay, si sí los bendice el Señor. No, pero cuando el velo se ha quitado, vamos a ver la carroña y la carne podrida. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso no lo podemos quitar de la Biblia. No lo podemos quitar de la Biblia. Entonces, apliquemos el ejemplo. Usted puede irse para cualquier iglesia, usted puede estar en cualquier iglesia, usted puede ser el hipermegastronauta, pero si usted no ha conocido la voluntad de Dios, nunca se podrá restablecer la conexión divina. Venga conmigo, primer libro de Pedro, capítulo 5, por favor. Terminamos ahí. Aleluya. Bendito es su santo nombre. Versículo 6. Dice la palabra del Eterno, humillaos pues, ahí está. Cuando hay ese pues, sí, yo sé que el Señor es paisa también, pero no, cuando hay un pues ahí, es una afirmación. Para que el pueblo reaccione, es una contención y una alerta para que el pueblo sepa que es grave lo que continúa y que es de preponderante importancia prestar atención. Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y la gente cree que, esta, que, la, que este verso 6, en el libro de Santiago, capítulo 5, dice, es, humíllese bajo la poderosa mano de Dios, y usted será rico, será prosperado y será enaltecido. No, eso no está hablando. Dice que se humille su orgullo, su vanidad, su prepotencia, su pecado, bajo la poderosa mano de Dios, aló, míreme, la mano de Dios está siempre así con el cristiano. ¿Y dónde está entonces el cristiano? Encima. Míreme, míreme, mire. Yo les revelo aquí la palabra. La mano de Dios. Lo puede leer ahí en Santiago, en, en el libro de Isaías, capítulo 40, 46, etc. La mano de Dios. Y él tiene la, la tierra en la cuenca de su mano. Imagínense cuánto más el hombre. ¿Dónde lo tiene? Aquí, míreme. Aquí el hombre. Pero cuando el hombre es ostinado... Cuando el hombre es soberbio, míreme, ¿dónde está la mano de Dios? Porque dice que donde esa roca, el que caiga en esa roca, o será exaltado o será desmenuzado. ¿Lo han leído? Mateo, capítulo 10, etcétera. Entonces, es Mateo dice: Es tremendo. Míreme, o estamos así bajo la poderosa mano de Dios, o estamos, o están así, sobre la mano poderosa de Dios. Tremendo. Entonces, gracias profeta Gracilita. Entonces, escúcheme. ¿O la persona se humilla bajo la poderosa mano de Dios para que lo exalte y lo lleve al cielo? Porque eso es lo que está hablando aquí. Para que os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sí ve? Aquí está hablando del arrebatamiento. Aquí está hablando de las bodas del cordero. Aquí no está hablando de prosperidad. No, porque eso viene sub, subrogado en las bendiciones de Dios. ¿Me sigue? Aleluya, entonces mire, entendamos esto ¿Cómo conozco yo la voluntad de Dios? Cuando me humillo bajo la poderosa mano de Dios ¿Cuándo restauro yo esa conexión? Cuando ya me he arrepentido, ya he hecho todo lo que les he enseñado Y pido la restauración de su justicia sobre mi vida Míreme, cuando la justicia de Dios está sobre su vida Nada y absolutamente nada puede quebrantar la condena, o sea, el deseo de nuestro Padre Celestial, el anhelo de nuestro Padre Celestial y la orden de bendición original del principio de nuestro Padre Celestial sobre la vida del cristiano. Entonces, ¿cómo se rompen las deudas? ¿Cómo se quebrantan las deudas? Cuando yo conozco la voluntad de Dios y dejo de hacer lo que a mí me parece, dejo de estar pidiendo prestado, espero, mírenme, míreme, míreme. míreme. Apóstol, estoy en una situación límite, tengo una deuda, tengo que pagar la mañana. ¿Qué hago? No haga nada. Porque entonces le tocaría ir a atracar un banco esta noche. ¿Para que se consigue el dinero? O irse a una banda delincuencial. Porque es que a esta hora, que son las 8 de la noche, usted ya no va a conseguir dinero. ¿Dónde lo va a conseguir? En el cajero. Pero como no tiene plata, entonces tiene una deuda y no hay plata. Entonces, ¿qué va a hacer? Aló... Tiene que irse a humillar bajo la poderosa mano de Dios y restaurar esa conexión divina. No quiere volver nunca más a tener deudas, nunca más vuelva a pedir prestado. Repito, le di una máxima a ver si la recibió. Espere en el Señor, porque Él todo lo hizo perfecto desde el principio. Para que el corazón del hombre co pueda comprender la inmensidad de la eternidad que puso en ello. Imagínese, repito, en la eternidad, en el cielo, en el trono, no hay cebolla para el arroz, no hay aceite, no hay pan. Pensemos, le suplico que perdone la tontería con la que acabo de hablar, la necedad, pero es un ejemplo para que usted lo entienda. Usted donde esté ahorita y cuando llegue a su casa, si usted se arrodilla a orar y le pide al Señor que le dé la revelación de esto que le acabo de hablar, Usted será restaurado, usted será bendecido, la conexión divina será restaurada y el Padre enviará sus cuervos. Hará lo que Él tiene que hacer para que usted no quede en vergüenza y no lo vuelva a hacer. Para que el Señor le multiplique al ciento por uno, al sesenta por uno, al treinta por uno o al mil por uno según sea su necesidad. Amén. Yo sé que usted lo entendió. Vamos a hacer una administración aquí personal porque la administración no la puedo hacer para todo el mundo allá, porque nos vamos a demorar y etcétera, entonces esto es para los que vienen a la iglesia, aleluya, por eso te digo, aquí estamos presencial, todos los disiertos decían, sí? amén, desde las seis de la tarde estamos clamando y orando por ti, ¿cómo les demuestro mi amor? ¿cómo le demuestro que yo sí oro por usted? ¿cómo le demuestro que, que yo sí estoy pendiente de usted. Escúchenos todos los días de 6 a 7 de la mañana por este mismo canal. Y verá su nombre, escuchará su nombre, verá cómo clamamos, verá cómo intercedemos, verá cómo le amamos. Todos los días, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, 7 y cuarto y 7 y media, porque así nos pega la guga. Aleluya, clamando, orando por ti, bendiciendo la iglesia, haciendo guerra espiritual. Todos los días, de lunes a sábado, 6 de la mañana. Repito, martes y viernes, 6 de la tarde aquí, a las 7 ya es la palabra. Los sábados tenemos servicio de Chabá 3 de la tarde, que es el día de descanso realmente. Venga, reciba bendición sobrenatural. Y los domingos tenemos dos servicios, a las 8 y 10 de la mañana. Que no se deje robar, no es pactando, no es poniendo ofrenda, no es pidiendo oración, no, es cambiando tu relación, es dejando tu soberbia, tu orgullo, es volviendo a donde Dios te puso, es haciendo lo correcto, como nuestro Padre te va a bendecir. Entonces, dicho esto, que nuestro Padre Celestial te sorprenda y te bendiga. Shalom, bendiciones.